Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Slay pintora y vamos a comenzar con los combates de Pokémon Sol y Luna. En este caso es un combate de nuestro compañero y seguidor Carlos González o LitosGL que nos ha mandado este vídeo y es un combate de suscriptor. Él es Bermar y lucha contra Monkar. Eh, me ha adelantado el, el final del combate, ya yo sé quién gana y quién pierde, pero... Eh, yo voy a intentar ser lo más imparcial posible, vamos a intentar olvidar quién es el que gana y quién no Porque aquí siempre es siempre participar y divertirse Y vamos a ver qué, qué pasa, tienen ahí el código por supuesto por si quieren verlo ustedes mismos Vamos a, al combate a ver qué pasa, vamos para allá Le desafió ella a él. Le sacó. Es un combate doble. Saca a Tauros y a Aracuanit. Y Carlos saca a Tapufini y a Gastrodon. Por supuesto, la, nebul la Nebulogénesis. Y empieza Gastrodon protegiéndose. Y también a Arakwanid. Haciendo una Bastaguardia que cubre todo su equipo. Y usa un cabezazo Zen con su Tauro al Tapu Fini. Lo deja a casi casi la mitad de vida. Un poquito más. Por supuesto se cubre con la Bastaguardia. Otra vez Bastaguardia. guardia. Vaya. Escaldar, que se lo come Tauros Retira a Tapufini y Carlos Y saca a... Cortana, ¿no? Otra vez para esta guardia Susa avalancha. No Se avalancha No se va a cargar a ninguno de los dos Es poco, poco probable Escaldar Tauro fuera. Primer Pokémon de combate fuera. Y también saca Cortana. Espada Santa de parte de Cortana. Hacia la otra Cortana. Oye. Qué cosa. Pues nada. Ultra impulso de Cortana. Que de por sí va súper rápido. Y chupavidas por parte de Araquani. Que deja más o menos a mitad de vida a Gastrodon. Bomba Lodo. Saca Mug. A Lola. Usa protección. Qué raro que no usa la Basta Guardia. Hoja <risa> Aguda. Que se carga a Gastrodon. Qué pena, la verdad. Y Ultra Impulso para esa Cortana que está más que busteado. Puya nociva que no afecta. Pero bueno. Se va al campo de niebla. Y saca Tapu Fini. Otra vez vuelve al campo de niebla. Hoja aguda por parte de Cortana hacia ese Tapu Fini que se lo carga. Y bueno, aquí nunca hay nada perdido. Vamos a ver qué puede hacer ese Mook. ¡No! Un ataque Z por parte de Araquanit de tipo agua hacia Mukalola. Que dejará cao a cabo ese Muk. ¡Qué potente! ¡Súper potente ese ataque! Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien por parte de Moncar. No sé quién es eh, Carlitos, lo siento mucho La verdad, pero ha sido un combate estupendo. La verdad que te agradezco que me hayas pasado este vídeo Espero que a ustedes también les haya gustado y por supuesto si quieren que como el vídeo de Carlos también pueda estar en en este canal Mándamelo a través de un mensaje privado a mi Twitter. El Twitter es arroba Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.